Bueno, pues llegamos ya el martes y llegamos a los consejos que nos da Juan Bustamante, nuestro Doctor Amor aquí en Radio Futuro. Así que abrimos nuestra sección, dándole en primer lugar la bienvenida. Juan, muy buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, pues encantados una semana más de tenerte con nosotros. Igualmente. Juan Hoy... Vamos a tratar un tema, el tema de los arrepentidos y arrepentidas que vuelven a perdonar, ¿sí o no? Un tema, Sí, un tema que además precisamente, sí. digamos que hace poco me ha pasado y digo, bueno, pues vamos a hablar de esto, ya que lo he vivido hace apenas un par de semanas, así que y esto es algo que seguro le ha pasado a todo el mundo, uh -huh. alguna vez. Entonces lo puedes contar en primera persona. Bueno, pues eh, ahí está la pregunta, ¿perdonar sí o no? ¿Qué hacemos, Juan? A ver, eh, vamos a empezar yo, desde el principio, que, ¿no? Más que perdonar, yo lo llamaría mmm, volver, sí o no. Vale. Perdonar también, ¿no? Pero vamos a llamarlo mejor eso, eh, arrepentidos. Volver con esa persona, sí o no. A ver, eh, yo eh, siempre pongo el ejemplo de que cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, eh, ¿qué hacemos? Intentar dar la mejor imagen posible. Y sobre todo, que es lo, una de las cosas que tenemos que transmitir en las entrevistas de trabajo? Seguridad. Si nosotros no transmitimos seguridad, el que nos entrevista, ¿qué hace? Que no nos coge. Sí. Pues aquí es lo mismo. Si nosotros estamos conociendo a alguien, o hemos conocido a alguien, y en ese momento no nos transmitió seguridad, mmm, porque por el motivo que sea, porque le gustaba otra persona, o por lo que sea… Eh, no nos dio ninguna seguridad, ninguna garantía de futuro, aunque luego fallase, pero por lo menos una mínima garantía, y vemos que esa persona, eh, pues se quitó de en medio, ya digo por el motivo que sea eh, vale, cada uno puede hacer lo que quiera, por supuesto o sea, a ver, a lo mejor nos ha conocido y ha visto que no ha encajado, vale, perfecto pero claro, es que si el problema viene cuando esa persona como ya digo, me ha pasado a mí hace poco en este caso, ha aparecido una que hace más de un año estamos hablando ya pues estaba hablando conmigo, supuestamente me quería conocer, pero de repente un día empezó a dejar de escribirme, empezó a pasar, como se suele decir, y ahora aparece al año, y bueno, como si no hubiera pasado nada, y cómo estás, y cómo te va a ver si te veo, a ver si tomamos algo, no sé qué, no sé cuánto, digo, uh -huh. a ver, eh, ya digo que esto no se trata de perdonar o no perdonar, es lo que yo le dije, yo le dije, yo no voy a quedar contigo, ni voy a hablar contigo, ni voy a seguir en contacto contigo, no por rencor, sino porque yo he seguido mi vida hacia adelante, ...y yo no soy de volver para atrás... ...entonces si yo ahora me pongo a hablar contigo... ...estoy volviendo para atrás... ...porque fue algo que ya pasó en su momento... ...algo que vale por el motivo que sea... ...que yo respeto por tu motivo... ...no quisiste... ...que quitarse de en medio... ...bueno pues nada, yo he seguido mi vida... ...entonces cuando nos viene alguien... ...así... ...que en su momento nos quiso conocer... ...y no lo hizo... ...y se quitó de en medio... ...si vuelve a aparecer un tiempo después... Eh, ...yo bajo mi punto de vista recomiendo que no... ...por eso... ...porque ya hemos seguido nuestra vida... ...ya tenemos otra vida y además... Eh, ...a mí no se me ocurre por ejemplo decirle... a ...alguno que yo se lo hiciera ahora... ...venga, vamos a ver, no me ha quedado más retomarlo. ...¿por qué? porque o tendrá otra pareja... ...o está haciendo otra vida completamente distinta... ...y entiendo que dirá, bueno, ¿y esto a qué viene ahora? ...que es lo que yo me pregunté... ...entonces en, en este caso la, pregunta, la respuesta sería no... ...pero no por eso... ...no por rencor, no por odio, no por no perdonar... ...sino porque ya tienes tu vida... ...ya has seguido adelante... Y esto es un poco como cuando vas a la estación de trenes. Hay un tren que sale a las 7 y es el último. Si no llegas y lo coges, lo pierdes. Y ya no hay más. Ay, es que no he podido venir a las 7. Bueno, pues no es problema mío. Pues aquí igual. Yo he seguido mi vida, he seguido adelante y yo ahora no voy a volver para atrás. Pues además, siempre piensa uno. Es que parece que yo estoy aquí para cuando tú quieras. Y eso no es. Juan, dices que no. Pero te voy a poner un compromiso. ¿En qué caso sí...? Si ¿En qué caso sí? Pues sí. a ver, eh, hombre, se podría volver a alguien arrepentido, pero yo creo que si sí, ha pasado poco tiempo. Si sí, sí. ha pasado que se han dejado de hablar y a la semana vuelve, o un poco más, mira, pero es que en este caso, como te digo, si aparece un año después, es que un año después piensas tú, bueno, en un año no has tenido tiempo de darte cuenta si te has equivocado. ¿Has tenido que esperar un año? O lo que suele pasar en la mayoría de los casos. ¿Por ha vuelto después de tanto tiempo? que me ha preguntado alguna gente. Uh -huh. Digo, muy fácil, porque en casi todos los casos esa persona ha tenido otra vida o se ha ido con otra persona, que me parece bien, pues no tenía nada con nosotros, puede hacer lo que quiera. Le ha fallado esa persona y ahora vuelve al plan B. Y ya comentamos una vez que nunca hay que ser el plan B de nadie. Que, oye, que no es, ya digo que no es rencor, es, oye, que si en su momento no apostaste por mí, por lo que sea, yo ahora no me voy a creer que sí apuestes por mí. ...entonces por eso, por eso depende... ...si hombre, si ha sido hace poco... ...tampoco hay que ser tan radical... Uh -huh. ...pero en este caso, como estoy comentando... ...ha pasado mucho tiempo... ...después de mucho tiempo, como en el caso de, de... ...esta chavala del otro día... ...si ha pasado más de un año... ...que ahora quiere retomarlo, o sea, que viene ya después de un año... ...que después de un año, yo es que ya ni me acordaba de ella... ...por supuesto, uh -huh. no viene a cuento. Juan, habría que analizar también los motivos... ...por los que fue esa ruptura... ...antes de dar una nueva oportunidad... Hombre, yo siempre he pensado que a la persona que no vamos a hablar de que esté contigo, vamos a hablar de que te esté conociendo. La persona que te está conociendo, si no te ha valorado en ese momento, o no le ha gustado, o no ha querido estar contigo, o no se ha visto contigo, ya digo, respetable, pero es que es lo que acabo de decir. Si no, si en ese momento pensaba eso y no te dio la oportunidad de conocerte más, ahora cuando ha pasado mucho tiempo, porque, o sea, porque antes sí, o sea, mejor dicho, porque antes no y ahora sí es que es lo mismo, o sea, tú, tú eres el mismo y dices tú, es que no tiene sentido o sea, si no me diste la oportunidad en su momento y no me viste para ti antes porque ahora sí y tampoco me has visto ni hemos hablado a mí es que me parece injusto me da un poco de coraje eso me parece injusto que una persona digamos, no te dé esa oportunidad o no quiera dártela o por lo que sea y luego al año sí, o sea ya te digo, yo no soy de intentarlo con una persona que yo eché, por llamarlo de alguna manera porque entiendo que aparte de que se puede enfadar y puede ser rencorosa y lo puedo entender, es por eso que no viene a cuento que este un año después no tiene sentido ninguno, o sea volver a intentar quedar con alguien que hace un año mmm, quitarte de en medio pues no tiene sentido, la verdad es que son cosas que hay que pensar muchísimo antes de tomar esa decisión, ¿verdad Juan? porque luego volver atrás es complicado sobre todo, es que vale. si esa persona, sí. como he dicho, si no te valoró en su momento, o no le pareciste suficiente, o no le gustaste, o ya digo, lo que haya pensado, pero por lo que sea, no te ha querido en ese momento. Eh, si no te quiso en ese momento, ¿por qué te va a querer ahora, un año después? Eh, no sé, yo no le veo ningún sentido. A mí, por ejemplo, si no me ha gustado a alguien en ese momento, pues no me ha gustado más adelante. ¿Por qué? Porque es que sigue siendo la misma persona. Es como si te dicen, no me gustan las lentejas. Es que si te la comes dentro de un mes, tampoco te van a gustar, porque son las mismas. Entonces aquí es por eso, ¿no? Y bueno, en lo de analizar, como tú has dicho. Bueno, yo lo que he analizado simplemente yo lo he respetado la postura de todo el mundo y cuando a mí alguna no me ha querido conocer, por el motivo que sea, porque le gustaba a otro, porque no me veía con ella, porque me veía incompatible, pues he dicho, bueno, pues no pasa nada. Yo sin enfadarme digo, pues me parece bien, cada uno su vida, que es lo que he hecho. ...seguí mi vida y por eso, cuando aparecen... ...la verdad me molesta un poco porque, bueno, tú en su momento... ...no me quisiste estar conmigo... ...yo he seguido mi vida, yo ahora no voy a volver para atrás... ...porque tú ahora de repente te haya dado... ...la iluminación de que ahora quieres volver... ...porque suena a capricho, no suena a verdad. ¿Y si es verdad, Juan? No creo que sea verdad. ¿No? Porque, no, porque es lo que te he comentado... ...no hace falta que pase un año para darte cuenta... De que deberías haber conocido más a esa persona. A mí en mi caso no. Uh -huh. En mi caso Yo, no yo cuando he tomado la decisión de no conocer a alguien, ha sido con todas las consecuencias, teniéndolo claro y sabiendo eh, que si no me gustaba ahora, no me iba a gustar más adelante. Y no he vuelto a hablar con esa persona de volver a quedar y de volver a vernos. Pues Porque ya digo, lo más normal es que también me mande por ahí y diga, mira, yo ya estoy haciendo mi vida, ¿a qué viene esto? Es que es normal. Entonces, por eso, yo volver, es que no me gusta. A mí volver para atrás no me gusta en nada. Yo siempre soy de presente y de futuro. Para atrás, no. Bueno, pues este es el tema de hoy. Arrepentido. Tú estás en que no. Si es poquito tiempo, Yo, puedes... yo digo que no. Si es de poco tiempo, sí, porque ya digo, si te arrepientes, te das cuenta rápido de que te has equivocado. Pero un año después darte cuenta de que te has equivocado. O sea, ¿necesitas un año para darte cuenta de que te has equivocado? Yo creo que no, que eso es imposible. Si ha pasado mucho tiempo y te has dado cuenta después de mucho tiempo, es porque no es que no te hayas dado cuenta, no has querido darte cuenta. Y es distinto, una cosa es, como yo digo, hacer las cosas sin querer y otra es hacerlas queriendo. Ya Juan, pero te decía en este tema de, de analizar los motivos, y si al principio le parecía que era muy poco tiempo y no se atrevía, no sé. Las mentes Puede son... pasar, pero en este caso lo importante es hablarlo todo. Es que en mi caso, en el caso este que he comentado que me ha pasado hace poco, ha sido que yo se lo decía, oye, que, que si no, por lo que sea no quieres quedar, no pasa nada. No, sí, no sé cuánto. Era todo como excusa. Y yo decía, oye, que si no me quieres de más que me lo digas que no hay problema. Pero yo lo que quiero es por lo menos tener una respuesta y si no me quieres ver más o no me ves contigo, pues sin problema, no me voy a enfadar uh -huh. si te veo por la que hay un día, te saludo. Pero por lo menos sé sincera, sé valiente y sé una persona que diga las verdades, pero no que desaparezca, que lo que hizo fue desaparecer completamente. Sí. Y yo vengo a escribir y no me contestaba. Ah, entonces eso ya y... es un tema... <risas> claro, entonces desapareció. Yo dije, bueno, pues nada, yo no voy a insistir, porque yo tampoco voy a estar. Yo nunca estoy insistiendo a nadie. A mí no me gusta estar con nadie por insistencia. Eh, ni estén conmigo porque les convenza. Entonces, claro, desapareció, y yo seguí mi vida, yo no le dije nada, yo no le, yo no he hablado mal de ella nunca, sino simplemente fue, oye, pues ya está. Ah, por pues lo que sea, se ha querido marchar, ha querido quitarse del medio, pues ya está. Y eso, seguí mi vida y entonces cuando me escribió el otro día, pues sin el le dije, oye, mira, yo te lo digo con todo el cariño, no tengo nada en contra tuya, pero hombre, me merecía por lo menos una respuesta. Uh -huh. Y, y si tú ahora apareces después de mucho tiempo, como si no pasara nada, porque estaba en plan de, hola, ¿cómo te va A ver si nos vemos, no, como si, vamos, hubiera, esto ha sido una historia que no hubiera terminado. Y yo dije, pues mira, yo lo siento mucho, pero yo estoy haciendo mi vida, estoy con mis cosas, y yo ahora ya no considero que sea el momento, aquello ya pasó, aquello se terminó, aquello se enfrió, y yo, eso, no voy a volver para atrás, yo sigo adelante. Que tú no quisiste seguir conmigo, lo respeto, pero, como he dicho, yo no estoy aquí para quien quiera, cuando quiera. Exactamente. Juan, resumimos un poquito todo esto antes de la carta de hoy. Tenemos una carta también. que Pues nada, el consejo es lo que digo es eso, que no es por rencor ni por hacerse el duro o por ser una persona que, no, que la tiene guardada, sino es por eso. Yo mi consejo es si alguien que viene arrepentido, sobre todo después de mucho tiempo, aparece por las buenas, yo no recomiendo volver con esa persona, pero por eso, porque ya nos ha demostrado que no nos quiere, que no nos valora, que no le importamos, que ya digo, cada uno que haga lo que quiera, pero hombre, yo creo que todo el mundo queremos una persona, pues eso, que si le gustamos, para adelante, y si no, que nos lo digan, por lo menos. Pero una persona valiente, una persona que esté ahí, una persona que, que nos vaya conociendo y que por lo menos nos dé la oportunidad de conocernos. Que luego no le gustamos, pues no pasa nada, cada uno por su lado. Pero no gente que desaparece, por las buenas, por de magia, vuelven a aparecer después de mucho tiempo, y es eso, es que te sientes utilizado en el sentido de... Ahora sí quiere estar conmigo y antes no. Y desapareció, no me dijo nada y ahora aparece. Es lo que he dicho, aquí no estamos para nadie, para cuando quiera. Cada uno que tome su decisión, pero por lo menos con un poquito de respeto. Y que si no quiere estar con alguien, que te lo diga, pero no que desaparezca y vuelva a aparecer, como por arte de magia. Bueno, Juan, pues vamos a la carta de hoy. Nos escribía Teresita, así se presenta, bueno... Dice, eh, hola Juan, llevo un año viviendo con mi novio, un hombre de 10 años mayor que yo, con otra cultura, es dominicano, divorciado y con un bebé de su anterior relación. Tenemos problemas económicos, pero aún así, dice, me siento muy afortunada de compartir mi vida con él, ya que siento que es eh, el hombre definitivo. Le amo. Y estoy enamorada de él. Es un hombre que cumple con mi prototipo ideal y lo mismo le pasa a él conmigo. El problema, pues que en estos momentos ambos estamos derrumbados por la situación personal. Bueno, pues tienen problemas familiares y económicos. Aparte de eso, tienen algún problema de, de pareja, como es la comunicación, eh, desconfianza, dependencia, en fin... Nos encontramos, dice, en una situación en la que aunque nos amamos y nos queremos y no queremos separarnos, nos sentimos sin fuerza y muy desilusionados por todo el daño que nos hemos causado mutuamente. Hemos intentado muchas veces volver a empezar de cero, pero se vuelven a cometer los mismos errores. Es un círculo vicioso del que no logramos salir. Gracias, Anticipada, Juan, por tu respuesta. Complicado el tema, ¿no, Juan? bueno lo primero que tengo que decir como he escuchado es eh, hemos intentado empezar de cero yo tengo la mala noticia de decir que nunca se empieza de cero con nadie Exacto. que cuando pasan cosas eso queda ahí y no es rencoroso y demás es que mm, nunca se puede empezar de cero se puede mejorar se puede intentar cambiar pero eso no existe de empezar de cero eso de cuando yo escucho a algunas parejas no venga eh, hemos cortado, pero ahora hemos vuelto y empezamos de cero. No, ya cortado, habéis cortado, eso ya se queda ahí, eso no lo va a olvidar ninguno de los dos, desgraciadamente, y, y eso no se empieza de cero jamás. Eh, la situación de esta pareja, de Teresa, pues muy complicada, porque como por que dice, eh, tiene muchos problemas con la pareja, están, como dicen, en un círculo vicioso, eso quiere decir que repiten lo mismo una y otra vez, que vuelven a caer lo mismo, y eso da, da toda la impresión de que la pareja está ya muy desgastada y terminada. Lo que pasa es que están intentando, como yo le digo a alguna gente, están intentando alargar un final que va a llegar sí o sí. Entonces, en este caso, si hay tantos problemas y se repite continuamente todo, lo mejor es terminar. Yo sé que parece lo más fácil o lo más, la solución más rápida, pero es que yo creo que cuando se está con alguien es para estar bien, para estar feliz, para estar a gusto, para estar cómodo, y no para estar mal, para estar repitiendo las cosas una y otra vez... ...para tener que estar empezando de cero continuamente, como dice... Eh, ...entonces si tienen tantos problemas, no los han solucionado... ...no los han superado y los repiten una y otra vez... Eh, ...pues la única solución que queda es terminar... ...por el bien de los dos, vamos. Y además Juan, fíjate todo esto que nos ha contado... ...y la carta empezaba diciendo, llevo un año viviendo con mi novio... ...en un año sí. fíjate, fíjate todo lo que ha ocurrido imagínate cuando claro ya es que siento, sí, ¿no? exactamente si en un año ya está viendo todos estos problemas ¿qué, qué va a pasar más adelante ¿no uh -huh. eh, la convivencia ya lo hablamos es muy complicada la convivencia es todos los días pasan muchas cosas yo siempre digo que todo el mundo tiene no sé por qué esa idea de las películas de Hollywood de que todo siempre es bonito de que la relación siempre va a ir bien y eso no es verdad la relación pasa por muchas cosas hay veces que todo es muy bonito que los dos están felices que hay trabajo que hay amor pero hay otras veces que uno de los dos se queda parado, empiezan los problemas, no hay dinero, la otra persona le pasa algo de salud y, y se pasan por muchos baches. Entonces, eh, todo el mundo se tiene que meter en la cabeza que las relaciones no siempre son de color de rosa. Es como una montaña rusa. Hay veces que están arriba, otras veces que están abajo y hay que pasar baches y hay que pasar momentos malos y lo que pasa es que hay que solucionarlo. Lo que no se puede hacer es como como esta persona pues está continuamente repitiéndolo, porque si lo está repitiendo una y otra vez, ...ahí no se está solucionando nada, al contrario, uh -huh. se está empeorando Bueno, pues entonces lo mejor que lo hablen tranquilamente y bueno, y lo mejor que cada uno tiene por su lado, ¿no? Bueno, yo el consejo que le doy es que eh, si le van a poner solución que lo hagan ya y si no, que terminen... Uh -huh. ...porque lo único que van a hacer va a ser engordar la pelota cada vez más y la situación se va a volver insoportable... ...y va a estallar por algún lado cualquier día, uh -huh. entonces solo quedan dos opciones... O solucionarlo definitivamente, o terminarlo. Pues muy bien, Juan. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, un placer tenerte en nuestra emisora. Con estos sabios, pues consejos, sabios consejos que nos da cada semana. El pues próximo. Un placer también aquí estar cada martes. Uh -huh. Y bueno, pues como siempre, el martes que viene volveremos con otro tema. Y esperemos que vayan las cosas bien para todo el mundo. Esperemos. Pues muchísimas gracias, Juan. Que tengas una buena semana. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, buena semana para todos.